Vamos a hablar de cosas que pasan de moda como la mascarilla vamos a hablar de novedades de impactos brutales en la nueva vestimenta de albato y aquí tenemos las nuevas sudaderas de albato 2021 con muchas ganas que tengamos todos de volver a verlas que novedades tienen estas nuevas sudaderas en primer lugar el color van a ser negras y tú eliges la estampación en qué color si ¿Sí? blanca ¿Ves? podrás visualizar el nombre completo de Albato en la otra manga el logotipo y atrás también el logotipo de albato nos caracteriza por ser los mejores los más brillantes así que ahora puedes elegir la tuya tú cuál quieres la roja